Hola, soy Emilio Márquez y hoy estoy en el SAGE Summit, posiblemente el congreso sobre tecnologías y empresas más importante del sur de Europa. Y vamos a tener una, una entrevista y diálogo eh, con eh, Luis, eh, Luis Pardo, eh, con, eh, consejero delegado de SAGE Iberia. Muy buenas. Hola Emilio, ¿cómo estás? Eh, ...precisamente sobre el momento inaugural... ...absolutamente espectacular... ...prácticamente dos profesionales en el auditorio... ...y justo venimos de que has tenido una conversación... ...muy interesante con Risto Mejide... ...donde precisamente hablaba sobre la revolución digital... ...que supone tanto para la sociedad, para las personas... ...y para las empresas... ...¿cuál es el papel que precisamente tiene SAGE... ...en esa revolución digital?... Lo bueno, primero saludar a todos los youtubers y los Facebooks live. Eh, el, el papel más importante es de acompañar a las pequeñas y medianas empresas, empresarios, directivos, responsables, de, de, de, de estos héroes de la economía. ¿no? Hay, hay que recordar que las pequeñas y medianas empresas forman dos tercios del empleo, más del 60% del PIB y el 99% del tejido empresarial y todos ellos, tanto a nivel de personas profesionales como de negocios, están inmersos en esta revolución digital, como bien has dicho. Esta revolución digital que es veloz, es capilar, es global, y que, y que además se sustenta justamente en utilizar la tecnología como un medio para renovarse profesionalmente y como un medio para crecer y hacer crecer sus negocios. Desde SAGE ponemos toda la tecnología, software de contabilidad, software de nóminas, software para la facturación, software en el cloud o software en el cloud híbrido para que cualquier pequeña y mediana empresa pueda recoger esa tecnología, llegar a más clientes, retener a sus clientes, tener más ingresos, tener más rentabilidad, ...y además captar y retener talento... ...que es de lo que se trata al final... ...de hacer crecer un negocio, ¿no?... La, eh, ...según las últimas encuestas precisamente... Eh, ...la gran mayoría ya de las pymes españolas... ...están empezando a valorar lo importante... ...precisamente de esa revolución digital... Eh, ...de hecho las dos mil empresas presentes hoy... ...en esa summit son buena clare, clara parte de ello... Eh, ¿cuál, es el, ...¿cuál es el sentir de... Qué, ...cómo re veis respirar a las empresas españolas precisamente en esa revolución digital. Pues efectivamente, hoy hemos mostrado pues algunos de los indicadores de los estudios que hacemos, que los abordamos de forma recurrente en lo que hemos llamado el Observatorio de Sage. y aquí tenemos el último más reciente, que se llama Business Builders, que son los que construyen el negocio y es nuestro homenaje de marca a, a todas estas pequeñas y medianas empresas y a empresarios que están haciendo y creando empleo, eh, y justamente en este estudio lo que nos dicen los empresarios, en el caso de España, sobre una valoración de 10, le dan 7,6 a la importancia de la innovación tecnológica para hacer crecer su negocio. Y de 7,8 sobre 10, de utilizar esa tecnología como medio de eficiencia, que quiere decir más control y más productividad, a la vez que menos costes. Por lo tanto, por lo tanto tenemos una mayor competitividad, mejorando costes, siendo más eficientes, que precisamente las empresas españolas sean más competitivas que tanto se necesita. El uso de la, de la nube, el cloud, es vital precisamente en toda esa estrategia de revolución digital. ¿Cuál, cuál es el enfoque de Sager de cara al cloud? El, el primer enfoque, y nosotros en Sager somos muy tajantes, ¿no? el 100% de los aplicativos acabarán en cloud y además acabarán en modelos de suscripción, lo cual quiere decir que cambia la plataforma, hasta ahora como se conocía en nuestro sector del software, el software era algo que comprabas en propiedad, lo instalabas en un hardware y accedías a él, hoy en día eso está ya en aras de extinción. La nueva especie se llama cloud computing, cloud computing básicamente para los menos avezados, quiere decir que todo ese software ya no está intrínsecamente dentro de una propiedad y dentro de un hardware, sino que está distribuido alrededor del mundo, lo cual te da más capilaridad, más capacidad de almacenamiento, más potencia de, de, de, de, de frecuencia, te da además más seguridad y te da además otro modelo, que es el de suscripción, por lo cual pasas a tener grandes inversiones que tenían que hacer antes las pequeñas y medianas empresas a pasarla a un gasto. Para el cloud computing, desde SAGE, hemos lanzado innovadores soluciones, tanto para un autónomo, para una micropyme o para una pyme, Hoy mismo estamos presentando en Cloud Computing Sage One, Sage One, que es un aplicativo que por 9 euros al mes cualquier autónomo que se esté creando hoy o que tenga ya una empresa rodando, entra en el cloud, entra a la nube, ya puede facturar, la contabilidad se la hace automáticamente, ve sus presupuestos, todo cloud. Sage Life. Otra solución que hemos presentado también hoy, es una solución más para las medianas empresas, donde tienes una solución completa, gestión integrada desde facturación, producción, eh, control. Hoy mismo puede haber, pues en este caso, alguien que esté con su tablet o su smartphone haciendo una venta pues, en Singapur o, o en Albacete, no importa, y nosotros desde aquí, desde Madrid, pues eh, tendríamos el control total de lo que está haciendo esa compañía y, además, interacción eh, eh, con, con la persona que lo está haciendo. Y, además de eso, está la potencia del cloud híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Para los clientes que necesitan todavía dar un paso antes de entrar en el cloud, tenemos soluciones como SAGE 50C, también para micropymes, SAGE 200C para medianas empresas con ya algo más de complejidad, o SAGE Despachos for Life, que es justamente para el sector de los despachos profesionales, que por cierto dan servicios al 93% de pymes en España, y esos están conectados con la nube, de modo que tienen casi lo mejor de los dos mundos. Tienen el desktop habitual que solías tener una empresa para gestionar, pero ya conectado con la nube. Por lo tanto, tenemos el portfolio, en este caso más revolucionario de todo el mercado en España, para que te vayas o bien al cloud híbrido, el desktop conectado con la nube, o directamente ya a la nube con el cloud. Y no solo eso, hoy, ahora mientras estamos hablando, se está presentando aquí el primer chatbot de finanzas y de contabilidad para cualquier PyME. ¿Qué es un chatbot? Pues básicamente inteligencia artificial aplicada para que alguien hoy con su smartphone eh, pueda estar como si funcionara con un WhatsApp haciendo una petición o una consulta y un robot le está contestando, le está tomando la petición y lo está conectando con el software, contabilidad y facturación hecha para cualquier empresario con los chatbots. Peg está aquí ya viva. ...con lo cual nos encontramos que hay múltiples soluciones... ...de innovación tecnológica por parte de SAGE... ...el, el SAGE Summit está siendo totalmente un éxito... ...dos mil profesionales, eh, charlas muy muy interesantes... ...y como comentábamos con don Luis... Eh, ...estamos inmersos en una revolución eh, eh, digital... ...donde... Tanto los profesionales que se tienen que adaptar a ello, empresas que lo tienen muy muy claro y la sociedad se va a ver afectada positivamente por esa gran revolución eh, del cloud. Hay que aprovechar las oportunidades de mejora de costes, de, eh, de poder democratizar ese precisamente ese acceso a la tecnología que nos permite ser más eficientes a todas las partes, tanto a pymes como grandes empresas, como a profesionales y, desde luego, como tendencia tecnológica, el chatbot precisamente eh, es para los que somos un poquitín más de, de tecnología nos gusta muy muy especialmente. Que me quedo me quedo pendiente de, de echarle un buen vistazo a las soluciones de, de chatbot de, de Sage. Eh, muchísimas gracias a vosotros por estar eh, este vídeo con nosotros. Si os ha gustado, por favor, por supuesto, sigamos la conversación en redes sociales y, don Luis, agradecerle inmensamente el tiempo que, que nos ha prestado con, con este, más que entrevista, conversación de, de tú a tú, que le agradezco. Nada, M muchas gracias a ti, sí, Emilio. Y, y para todos los youtubers, eh, mañana se hacen emprendedores o ya están trabajando en alguna pequeña y mediana empresa, que confíen en las soluciones de SAGE, que ya estamos con los chatbots. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. Adiós.